No irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos Al patio de juegos Y a salvo estarán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 ¿Puedo comer un? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! Ma, ma, ma, chom, chom. chom. danos ya, yum yum yum! Ma, ma, ma, chom, chom. chom danos ya, yum yum yum! Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por hora.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 Ну-ка! ¡Saltar! No deben saltar